Del Grupo Parlamentario Podem, tendrá la palabra el síndic Antonio Montiel. Perúntes máximo de un minutos. tiene usted la palabra. Gracias. Gracias, Presidente. Gracias, señorías. Miembros del Gobierno. Bien. Eh, he asistido a una comparecencia en la que se exponían las líneas fundamentales. Que es Durán, a terme pero eh, a que es govern, en el cas, per a membre del gobierno. Yo eh, estoy una miqueta sorpresa, ¿no? Es veo que cuando se está en la oposición tenemos el de Thames para ver la televisión y entre Barrio Sésamo y Willy Fog 80 días son 80 días se pasa el Thames. Yo no he sentido, no he sentido res de eh, que hacha proposado el señor Ibáñez tampoco, pero ve, ¿usted también? Sembla, sembla que no te tampoco propostes. Sembla que no te... Nosaltres sí. nosotros alteres a proposar propostes. Nosaltres, pero una banda celebren y compartí el diagnóstico del conseller al voltant de la situación de la comunidad valenciana. Una comunidad empobrida, una comunidad en que la tasa de pobreza y exclusión ronda al 31%, una comunidad que ha perdido puntos en el producto interior Brut, una comunidad mal financiada, una comunidad que no reples las inversiones que merece del Estado —un tema que, por lo visto, tampoco interesa al señor Rajoy, que ir va a hacer un buit clamoroso en el debate de la reforma del estatuto para blindarles inversiones, pero que estaba en el bar Manolo, como todo el mundo sabe, ¿eh? Y eh, Yo no conozco al señor Pedro Sánchez ni al señor Rajoy, y la verdad es que pensé. Que van vosotros muy mal, malamente en aquel este choque, porque pensé que están perdiendo la partida eh? en aquella esta confrontación. De todas manera, lo que volía decirle eh, al señor conseller es que compartir sinceróte el su diagnóstico y agradirle también algún esfuerzo que ha hecho, el informe que continúa la senda del informe que ya ja van a experts. Per ser el informe de los experts era de la época en la que vosotros gobernaban y no Ferenc rest tampoco. Eh, volía aficir algunas cuestiones. En primer lugar líneas de Isida de esta situación. Es ser que la del Botanic, en el SEU-EIS-4, eh, parla del que nos antes que es la línea fundamental de Isida, que es la idea de un cambio de modelo productivo. El señor conseller ha esposado también alguna línea en ese sentido del cambio de modelo productivo. Pero el cambio de modelo productivo no, no puede ser a soles un mantra. Eh? Tiene que concretarse en mesuras concretas. Eh? concretes, valga la redundancia. Pues bien, vamos a ver. En primer lugar, nosotros somos partidarios de la construcción de una alianza sobre objetivos comunes. Queremos una coalición, lo que hemos denominado una coalición para el desarrollo. Una coalición para el desarrollo que debe utilizar una combinación de herramientas, porque la situación es suficientemente compleja. Por una parte, celebramos el cambio que se ha dado el, la senda que se ha iniciado con el, re, con el decreto ley 4 barra 2015 en el que se produce una recuperación porque se la había robado una recuperación al papel del Instituto Valenciano de Finanzas y se vuelve a colocar al Ibace, al Instituto Valenciano de la eh, competitividad en, una, eh, en, en la posición que le tocaba pero pensamos que faltan cosas vamos a ver, pensamos no basta con decir que las pequeñas y medianas empresas valencianas sufren peores condiciones de acceso a crédito que sus competidoras europeas, sino que hay que presentar ya un plan para la financiación de la pequeña y de la mediana empresa valenciana. Porque nuestro tejido productivo es muy rico, pero es muy fragmentado. Y entonces hay que pensar en otra escala. Aquí no van a venir grandes multinacionales, no nos va a solucionar el problema IKEA, no nos van a solucionar el problema las operaciones como las que en su momento vendía el Partido Popular, que si alguna vez hubiéramos hecho cuenta de todos los puestos de trabajo que se iban a crear con cada una de estas grandes operaciones, el puerto mediterráneo, la Copa América, lo otro, lo otro, vamos, nos hubiera faltado gente ¿eh? para emplear. Entonces yo creo que hay que poner medidas concretas. Creo que hay que sumar al tejido de las cajas de ahorros, las que han sobrevivido a la burbuja inmobiliaria y a la nefasta política del PP, que sobre todo se produjo a partir de una reforma de la ley de cajas de ahorros en las que, lamentablemente, el Partido Socialista también colaboró para incrementar las cuotas de representación política en unas cajas de ahorros. Error, error, error. Pues bien, ha habido algunas cajas que se han mantenido al margen del desastre. Caja Popular, Caixa onteniente, ...y algunas pequeñas secciones de crédito de cooperativas valencianas. Con ellas hay que trabajar. Con ellas hay que crear una alianza y con el Instituto Valenciano de Finanzas... ...para que el crédito a las familias y a la pequeña y mediana empresa fluya. Y eso quiere decir que hay que hacer un plan estratégico. Hay que hacer lo que se está haciendo, reformar el Instituto Valenciano de Finanzas... ...pero hay que aumentar y hay que ampliar la coalición para el desarrollo. En esa coalición para el desarrollo hay que incorporar además un plan estratégico que incorpore políticas presupuestarias concretas hay que aumentar el gasto y yo ya sé que es más fácil decir que hay que aumentar el gasto desde fuera que desde el gobierno ya lo sé pero nuestra misión es decirles a ustedes que uno de los problemas que tenemos es precisamente no solo el de la infrafinanciación, no solo el del fraude, no solo el de la eh, desinversión pública, sino también la necesidad de aumentar el gasto, porque hay que aumentar la productividad. Lo que hay que saber es dónde se aumenta el gasto. Y por una parte tenemos el gasto, perdón, la inversión social en servicios básicos, que ahora le recordaré al señor Rubén Martínez la reforma del artículo, perdón, Rubén Ibáñez, la, la reforma del artículo 135. ...que eh, el, eh, ahora le reprocha al Partido Socialista que observe una reforma constitucional que pactaron entre los dos. Bienvenido al lado de la insumisión, señor Ibáñez, porque claro, yo estoy en contra de 135, celebro que usted también. Entonces, vamos a ver, resulta, resulta que hay que tener... ...políticas claras y hay que tener... ...perdón, estoy hablando... ...entonces hay que tener políticas claras... ...y hay que saber cuáles son las prioridades... ...y las prioridades significan que hay que diseñar... ...un marco de estímulos adecuado a los objetivos... ...eso significa que no basta con hacer declaraciones... ...hay que aterrizar... ...aterrizar significa, señora Bonich... ...aterrizar no es lo del aeropuerto Castellón... ...eso es una pantomima... ¿eh? ...el primer avión en cuatro años... ...aterrizar de verdad significa... ...que hay que hacer un plan y hay que hacer un plan estratégico y que hay que implicar al tejido productivo que nos queda hay que implicar las cajas de ahorros que nos quedan y hay que trabajar también pensando en medidas concretas y mire, una medida concreta, por ejemplo sería hacer un empleo adecuado de los fondos estructurales de la Unión Europea usted ha destacado el caso de eh, en la política agraria común de la PAC pero claro, la PAC la gestiona la Consejería de Agricultura usted tiene bajo su responsabilidad ...una unidad que es la que gestiona los programas operativos... ...los programas operativos... ...de los cuales se han producido devoluciones intolerables... ...de fondos... ...porque el Partido Popular cuando gestionaba... ...no los ejecutaba correctamente... ...o ni siquiera los ejecutaba ni correctamente... ...ni incorrectamente... ...el Partido Popular ha mantenido una unidad... ...en esa Consejería de usted... ...a base de interinos y becarios... ...que ya les venía justo... ...para poder gestionar el mínimo imprescindible para tramitar las solicitudes de ayudas pero no dependía de ellos la, el empleo de los fondos y hoy es el día en que esa unidad que gestiona los fondos, el programa operativo FEDER, Fondo Social Europeo y ahí está la inclusión social, garantía juvenil, programa regional del Fondo Social Europeo, etcétera, no tiene un jefe de servicio ni tiene la, el nivel de profesionalización adecuado. Eso significa que ahí hay que ponerse las pilas, señor Soler, porque hay que asegurar, ahí hay hay un programa que termina el periodo 2014-2020 que va a suponernos una inversión total de 4.313 millones de euros si no lo gestionamos adecuadamente, si dejamos pasar esa oportunidad, no va a bastar solo con quejarse de la infrafinanciación de Madrid, que también por tanto, hay que hacer ese, ese trabajo, y además, fíjese nos gustaría que se aclarasen ¿Cuál ha sido el empleo de los fondos europeos que se han tenido que devolver por inaplicación o mala gestión? Porque nosotros queremos saber y queremos que se depuren responsabilidades sobre aquellos que gestionaron y gestionaron mal. Porque aquellos que provocaron la pérdida de fondos europeos, que eran clave para el tema de empleo juvenil, para ayudas sociales, para el programa de desarrollo eh, de interior, etcétera, queremos que se depuren responsabilidades. Y le, le invitamos a usted a que sea más contundente en ese sentido. Por ejemplo, le invitamos a usted a que asuma que no se puede trabajar con entidades financieras que siguen desahuciando a familias sin garantía habitacional. Hay que decirle a las entidades financieras que no pueden estar abusando de los consumidores y usuarios, que no pueden estar cobrando por una transferencia que uno se hace desde casa por Internet y al mismo tiempo estar echando a gente a la calle sin dar una solución habitacional. Porque hay la oportunidad ahora de sentar también al sector eh, financiero y plantear con ellos una solución que atienda al dolor de las familias y que evite el dolor de las familias. Nosotros además, señoría, hemos presentado ayer una proposición no de ley sobre el eh, acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y le vamos a pedir, le vamos a pedir que asuma usted ese el contenido de esa proposición no de ley contra el TTIP, porque entendemos que se está haciendo de espaldas a la sociedad favoreciendo los intereses de las empresas transnacionales y va a causarse un daño infinito a la agricultura valenciana al pequeño comercio a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios, que son la base del desarrollo, son la base del cambio de modelo productivo en esta comunidad y a ellos nos debemos y a ellos debemos de proteger y por último, señoría Queremos ofrecerle nuestra colaboración, nuestro trabajo aquí, para el que nos han comandado nuestros votantes y mucha más gente, es también para asegurar que este Gobierno funcione, que este Gobierno mantenga un nivel de actividad alto, un nivel de actividad que sea totalmente distinto a la, al despilfarro, a la incompetencia y a la corrupción que nos ha marcado durante 20 años. Pero lo vamos a hacer muy vigilante. Gracias, señor y vamos a hacerlo desde la exigencia de una auditoría ciudadana de la deuda y desde el compromiso de su consellería de que estará atento a las necesidades reales de los valencianos. Gracias.